Bienvenidos y bienvenidas al nuevo episodio de Diálogos Urgentes. Hoy nos encontramos con una, un tema muy interesante que titulamos Memoria y Verdad y Justicia en la Región. Y tenemos dos invitadas muy especiales para Wikimedia Argentina y para el movimiento Wikimedia en general, y especialmente para la Región, que son Carmen Alcázar Castillo, presidenta de Wikimedia México y fundadora de Itatona, allí como la ven, y Patricia Díaz Rubio, directora ejecutiva de Wikimedia Chile, y es comunicadora y se ha especializado en patrimonios culturales y comunidades locales en entornos digitales. Ellas hoy nos van a acompañar a nosotras, conmigo se encuentra Florencia Guastavino, eh, asistente del Programa de Educación y Derechos Humanos, y estaremos llevando a cabo esta entrevista y más que nada un diálogo urgente vinculado a temáticas que nos están representando muchos debates hoy en día, a nivel regional, y que se vinculan con procesos históricos que nos interpelan como, como sociedad. Así que Flor, te paso la palabra para que puedas iniciar con las preguntas. Muchas gracias Luli, y muchas gracias Carmen y Patricia por estar hoy acá con nosotras. Eh, bueno, la pregunta que da inicio a esta charla tiene que ver con el tema que, que vamos a conversar, que es la memoria. Eh, la pregunta es ¿qué lugar ocupa la memoria en sus contextos de trabajo y de activismo? Y como para profundizar también, si ustedes tuviesen que en algunas palabras o una frase definir qué quiere decir la memoria colectiva para ustedes, de acuerdo a sus recorridos, eh, qué palabras, emociones o sensaciones utilizarían para representar la memoria. La que quiera comenzar, eh, adelante. Sí, mira, yo estuve reflexionando bastante acerca de esta, de esta pregunta disparadora, ¿cierto? De, desde mi acción en el movimiento, eh, y también desde un punto de vista personal, qué es lo que significa la memoria. Eh, ahí, eh, bueno, solamente para hacer la diferencia, eh, con Carmen, que a quien respeto muchísimo como una integrante del movimiento Wikimedia, mi, mi vínculo con el movimiento tiene mucho más que ver del lado profesional, ¿cierto? Yo soy una gestora de conocimiento dentro del movimiento, eh, si bien también a veces eh, me identifico como voluntaria de Wikimedia, la verdad es que mi aproximación tiene mucho más que ver eh, con... Con la, con la gestión, con el trabajo, con la creación de redes y cómo, cómo podemos eh, aportar en ese sentido, ¿cierto?, ¿sí? hacer crecer el capítulo Wikimedia en Chile. Pero a nivel personal, desde una trayectoria profesional, eh, el tema de la memoria para mí es súper significativo y lo relaciono mucho con la comunicación, que es eh, mi, mi background profesional, que es el poner en común. O sea, el... el el, el, el vínculo para mí intrínseco eh, con el elemento de lo colectivo, o sea, eh, de cómo en el ejercicio de la memoria, que finalmente es eso, es un ejercicio, es una acción eh, consciente, eh, la memoria no eh, emerge porque sí, sino que la traemos al presente, en, de diferentes formas que probablemente con Carmen vamos a poder, y con ustedes chicas, tensionar y comentar y poner en común durante esta conversación, eh, para mí tiene que ver con eso, tiene que ver con lo colectivo, con algo que, que, que puede emerger o que podemos traer eh, de manera individual, pero que toma forma, sentido, en el momento en que lo ponemos en un común. Y, y eso, eso, eso principalmente que tiene que ver con, con, eh, con cómo lo vivo, quizás desde mi experiencia profesional y también coqueteando constantemente con, con el ejercicio del movimiento Wikimedia, o en mi activismo también, mi costado activista. Pues yo suscribo mucho, lo que, mucho de lo que dice eh, Pita. Yo, o sea, como que me quedé con esta última parte de la, de la pregunta, o, o en, en, una, en una palabra cómo lo definiría, y la verdad es que me voy a escuchar muy cursi, pero creo que lo definiría como Wikipedia. <risa> Yo siento que eh, la memoria es una forma de hacer activismo, es, es la justicia, es, es fundamental, trascendental para, para la construcción de una sociedad, para, para muchas cosas, lo, lo relaciono mucho con, con las genealogías, ¿no? que ahora desde el movimiento feminista estamos... Como que cotidianamente hablando de quiénes venían antes que nosotras, quiénes fueron haciendo el caminito con el machete, con la marcha, con, con los gritos, ¿no? Y, y, y lo regreso a Wikipedia porque para mí es, es fundamental, para todos los proyectos Wikimedia, la, la memoria colectiva. Yo siento que lo que estamos haciendo en Wikipedia con todas las cosas buenas y malas que, que tiene el movimiento, pero es eso, es esta memoria colectiva, es esta construcción de, eh, pues de la historia, en un nuevo lugar muy, muy distinto a lo que estamos acostumbradas, eh, pero, pero fundamental para las generaciones que siguen además. ¿no? Eh, para mí Wikipedia es la memoria del mundo reciente que todavía no está completa, ¿no? Porque, como sabemos, siempre está en esta versión beta, ¿no? De, de, de no concluir y de que se puede ir actualizando. Pero, bueno, y dentro de, de, de mi trabajo, o más bien de mi activismo, porque, porque pues mi, mi, mi paso por los proyectos Wikimedia por Wikipedia es totalmente voluntario, pues es básica, ¿no? Es, es el pan de cada día, es trascendental y es lo que hacemos todos los días. Con, todo, con quien quiera participar a construir esta memoria colectiva. Espectacular. Bueno, muchas gracias eh, por estas primeras respuestas y las líneas que traen, ¿no? Como para empezar a, a hilar la conversación. Eh, retomando un poco esto que decía Carmen eh, al respecto de, de, del lugar de Wikipedia como espacio de construcción de memorias, eh, la siguiente pregunta tenía un poco que ver con eso y preguntarle si ustedes creen que dentro del movimiento Wiki, o los proyectos Wiki, Wikimedia, eh, pueden potenciar desde lo local o desde lo regional diferentes procesos de memoria, verdad y justicia que se pueden dar en cada país, digamos. ¿Qué, qué lugar pueden tener los proyectos Wiki ahí para potenciar eso? Y si alguna de ustedes eh, recorrió alguna experiencia o quiere contar alguna experiencia propia eh, que sea clave a la hora de aportar en este proceso en, en cada uno de sus países. Pues... Hablando como Wikipedia y hablando como wikipedista en América Latina, creo que, que es parte fundamental, ¿no? Eh, eh, algo que decíamos en Editatón, este, este proyecto para reducir la brecha de género de las mujeres en Wikipedia era que, que se milita, ¿no? O sea, el hecho de escribir sobre mujeres en Wikipedia es, es una militancia, es decir, oye, hacemos falta y vamos a, a construirlo. Pero saliéndonos de Ditatona, yo creo que también es, es parte de este mismo proceso de militancia, como de un proceso combativo de decir, estamos en un espacio que sí se ha convertido en el principal sitio de referencia en Internet, que sí es siempre en los top de 10 sitios más consultados, el que no es red social y que no es buscador es Wikipedia, ¿no? Pero también tenemos que reconocer que es un espacio pues yo no de privilegios, muy, muy occidentalizado, eh, que le hace falta la visión de, de este, me, me, odio esta palabra, pero creo que, creo que en este momento es necesaria, pero sí justo de, de este sur global, ¿no? O sea, nos hace falta eh, construir, eh, bueno, estamos haciéndolo, ¿no? No no es que no haya nada, pero, pero sigue haciendo falta construir este proceso de memoria de lo que pasó en nuestras regiones, de lo que pasa en este lado del planeta, ¿no? Eh, y va no nada más a... No, no, no, solo me quiero referir a los hechos como muy concretos, o sea, sí estamos hablando de memoria, pero también es cierto que esta visión falta en general, o sea, falta que en la portada de Wikipedia en español... Eh, en lugar de venir el torneo de tenis que se desarrolla en Europa, venga, que es el aniversario de la independencia de México, ¿no? O sea, algo que tal vez no tiene nada que ver, pero que sí nos está haciendo falta en Wikipedia, al menos en la versión en español que es la que usamos acá, eh, esta, esta como paridad, ¿no? Pero además es eh, como que ya entrando a los procesos que sí hace la, hacen falta consignar eh, esto, estos... Eh, procesos de, pues sí, de memoria y de justicia, creo que desde América Latina hemos, iba a decir flexibilizado, pero más bien es como tomado este modelo enciclopédico, este decir, ¡ay, esto sí merece tener un artículo enciclopédico y esto no! O sea, esta, no, creo que nos hemos acudido bastante bien este, este enciclopedismo de, de la británica, de la hispánica, de decir, ¡uy no! Este, yo siempre en los talleres digo, Imagínense que en la británica nunca iba a existir un artículo del mole, ¿no? O, o de los tacos de pastor, o de, o sea, ¿por qué? Porque no es algo este, culto, porque hubo un, cons, un comité que dijo esto sí, esto no, y bueno... Re, quitándolo lo banal, o sea, regresándonos a, a estos movimientos, a estas consignas de memoria y de justicia, pues creo que hemos flexibilizado un poco este modelo para convertirla en un nuevo sitio de memoria. Eh, hay una serie de, de, de esfuerzos también, o sea, que vamos remando como contracorriente, eh, de, de intentar eliminar la memoria, y creo que hemos ocupado Wikipedia como este espacio para conservarla. Dentro de las experiencias, bueno... Hace un par de años, que de hecho vino, vino Luli a, a la Ciudad de México, hicimos un, un maratón de edición sobre derechos humanos y estuvimos ampliando artículos de hechos históricos, me acuerdo mucho que yo le decía de de la guerra sucia, y ahí aprendí que no se dice guerra sucia y que se dice terrorismo de Estado, eh, y justo empezamos a consignar eso, pero también hemos tenido otros procesos que a lo mejor no van más... Sí, son procesos de, de la sociedad civil, por ejemplo, eh, en 1985 en la Ciudad de México eh, hubo un sismo muy grande, que para muchos y muchas teóricas es el inicio de la sociedad civil organizada. Entonces, eh, hace unos años también hicimos un maratón de edición para hablar sobre todo este proceso. Eh, hemos también editado sobre eh, el movimiento estudiantil de, de 1968, que además pues era como toda la, la, la oleada de la primavera, este, sí, o sea, la primavera de mayo este, de 1968 y pasaba por, por la región, eh, aunque creo que, al menos en México, nos falta muchísimo, muchas cosas de consignar, un poco, no quiero decir como de la historia actual, pero sí como de hechos más recientes, no inmediatos, porque, por ejemplo, pienso que el hecho de construir el, el artículo de los estudiantes normalistas desaparecidos, de los 43, pues es este proceso, o sea, yo... Me acuerdo cuando, cuando todo sucedía que decía, seguramente lo van a eliminar, porque seguramente van a decir, esto no tiene relevancia enciclopédica. Y entonces me regreso a esta flexibilización del modelo enciclopédico que hemos logrado, y ahí está el artículo, ¿no? Y es un artículo que se construye cada que hay una actualización, porque además es, eso no, no es un caso que no se ha cerrado. Entonces, eh, para mí estos son como... Pues sí, lo, lo, lo que hemos trabajado desde Wikimedia México, claro que hay muchos wikipedistas en México que trabajan otras cosas, pero desde Wikimedia México esto es lo que, lo que hemos trabajado. Pensando un poco en la experiencia en Chile, retomo muchas de las cosas que ha dicho Carmen, eh, creo que para mí lo más significativo de cómo hemos vivido este... Este ejercicio de memoria desde Wikimedia Chile, nuevamente estoy hablando más bien como, en, nuestro, en nuestra gestión como capítulo, ¿cierto? Porque hay muchos y muchas, eh, bueno, no tantas mujeres, lamentablemente, wikipedistas en Chile, que... Eh, se vinculan de alguna u otra forma con, nuestro, con nuestra organización, pero también muchos de ellos y muchas de ellas editan eh, por la libre, en el fondo, por, por sus su propios intereses, y, y, y eso eh, creo que es importante hacer esa diferencia. Nosotros como capítulo hemos ido también buscando la manera de cómo podemos hacer un aporte en los temas que consideramos que son urgentes, como, volvimos como este, como esta instancia de conversación, como los temas urgentes que creemos que están súper representados, tanto en el contenido, como en quienes están construyendo ese contenido. Eh, de, de, qué lugar se, ¿De qué lugar de enunciación finalmente se está construyendo lo que vamos a contar en Wikimedia. Como que esa ha sido una pregunta, por lo menos desde que yo llegué a trabajar en Wikimedia Chile, que siento que ha sido como esencial para, lo que, para, para vernos a nosotros mismos, o ¿eh? sea, como decir, ok, de, ¿de dónde partimos y de dónde impulsamos creación de, de conocimiento? Y un proyecto que ha sido súper interesante, que tiene mucho que ver con lo que, con lo que Flor y Luisina eh, realizan en Wikimedia Argentina, tiene que ver con, ¿cierto? con información que tenga que ver, eh, o que esté relacionada con eh, memoria, eh, reparación de violación de los derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar entre 1973 y 1990 o 1989. Eh, que, a diferencia de lo que sucede en Argentina, eh, es un proceso que es un, es, es un proceso, una herida muy abierta en Chile, con mm, memorias muy en conflicto, con eh, grupos de la sociedad que tienen visiones eh, que contrarrestan quizás como la, la versión oficial de la historia y la memoria oficial que se ha transmitido, y que lamentablemente eh, hemos visto también como un contexto donde se, donde se polariza la sociedad, esos discursos vuelven a aparecer. Creo que la situación chilena está mucho más cercana a, a lo que sucede en España, con un nacimiento como del neo-franquismo, eh, que a lo que sucede en Argentina, quizás donde hay, a mi parecer, y a lo mejor ustedes me pueden corregir, una nos bastante más, eh, más eh, como unificada acerca de, o una, una distancia quizás como más clara con respecto a un proceso histórico muy, muy doloroso para, para los tres países en, el, en los que estamos conversando, España, Chile y Argentina. Entonces, sí. en ese escenario eh, hemos tomado bastante como la bandera de decir, ok, ¿qué podemos hacer desde Wikimedia Chile para promover que este contenido esté presente? Que haya una perspectiva crítica, que hayan fuentes también diversas que eh, sirvan para que, las nuevas generaciones, lamentablemente nos vamos a cambiar muchas veces lo que las generaciones actuales piensan. La generación de nuestros padres, que tienen 50, 60, 70, son generaciones que lamentablemente están muy heridas por todo lo sucedido. Entonces, quizás no vamos a poder cambiar su perspectiva acerca de las cosas, pero sí podemos educar y transmitir esa información a las generaciones nuevas. Eh, eh, que un niño, una niña de 12, 10, 11 años se meta a internet y, y quiera aprender algo sobre ese periodo, y lo primero que le va a aparecer probablemente es el artículo de Wikipedia, y que ese artículo presente, esa perspectiva crítica, para nosotros ya es una, es una forma de contribuir a esa reparación, a esa representación y esa reparación, y, el, y desde una bandera muy personal, para mí también es una forma de justicia. Eh, entonces tenemos un vínculo con el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, que es un convenio de colaboración que firmamos el año 2018, de hecho, Lucina estuvo acá en Chile eh, participando de la primera jornada eh, eh, de, de edición, ¿cierto?, la primera ditatón que se hizo con respecto a esos temas, y fue súper llamativo ver cómo se crearon artículos que no existían a, a, a la fecha. Artículos que quizás hoy, en, eh, que era como de... de eh, nos parecía que era evidente que estuvieran, no nos gustaban en Wikipedia todavía, entonces, eh, sobre todo muchos artículos que tenían que ver con activismo por la defensa de los derechos humanos de esa época, no estaban hechos, o estaban muy cortitos, en fin, entonces se hizo una, un aporte significativo en ese momento, y desde entonces hemos hecho otras actividades con el museo, eh, que hemos tratado también de darle un poco la vuelta a la forma de cómo podemos crear contenido, no solamente como lo tradicional, la escritura en Wikipedia, que sigue siendo súper importante como dice Carmen, pero también buscar, por ejemplo, cómo podemos... Eh, eh, Conectar con generaciones nuevas a través de, no sé, por ejemplo, la creación de, de imágenes, la recopilación de imágenes, la donación de contenido visual, que también es una, una arma súper potente, para transmitir esa memoria, identificando, por ejemplo, eh, lugares, de, lugares de memoria oficiales, pero también lugares de memoria o sitios de memoria de vocación popular, que no, eh, que no estaban entre de los registros del museo, por ejemplo. Entonces hicimos un concurso de fotos donde invitamos a fotógrafos, por supuesto amateur o incluso algunos que fuesen más profesionales, a identificar lugares de memoria, de cualquier tipo de, de acción de memoria, desde una placa conmemorativa hasta un memorial en un cementerio, o, o, o el nombre de una calle quizás que tuviese que ver con, eh, con, con esta memoria de violación a los derechos humanos perpetuada durante la dictadura militar en Chile. Y fue súper interesante ver cómo llegaban personas que no, no conocían del activismo Wikipedia, por así decirlo, pero les hizo totalmente sentido el hecho de eh, contar esta historia a través de las fotografías, que era finalmente su arma de acción, su cámara fotográfica era su herramienta de denuncia. Y, y tuvimos una, una experiencia súper significativa, porque además eh, la premiación de ese concurso eh, se hizo el 22 de octubre que fue tres días después del de estallido social de 2019, que partió el 18 de octubre, de hecho me acuerdo que lo conversamos, conversamos muchísimo con el equipo del museo, si es que hacíamos o no, la ceremonia de, pre, de, de premiación, y al final lo hicimos entre nosotros, eran los ganadores, nosotros con, con, con Carlos, mi presidente, y eh, el equipo del museo, que eran dos tres personas, en una ceremonia muy íntima, porque tampoco estaban los ánimos para hacer nada más, y fue increíble cómo se, se, se juntaban finalmente estas dos historias, ¿cierto? Eh, la idea de que eh, nosotros íbamos a buscar en la memoria, en el pasado, el cómo traerla al presente, ¿cierto?, para hablar sobre lo ocurrido en, en, en la dictadura, en un contexto donde estábamos viendo una eh, violencia policial que la generación mía, por ejemplo, nacía, nacía muy, muy, muy, muy, muy al final de la dictadura, pensamos que nunca más íbamos a volver a ver. Entonces, eh, como que se reactivó también ese discurso, se reactivó ese discurso de activismo, es decir, Estar en, o sea, los que estamos en Wikipedia, los que estamos en los proyectos Wikimedia, eh, estamos haciendo eh, una acción política y social hoy, con los problemas que también que nos, que nos preocupan hoy, eh, que no son simplemente cosas que vamos a ver en los libros de historia, sino que es los problemas reales, concretos, que nuestra sociedad latinoamericana atraviesa constantemente y que además nuestros contextos tan, eh, no sé, tan inestables de repente, eh, vuelven a surgir a veces si siquiera preverlo. Entonces, eh, eso ha sido súper significativo. Y después, bueno, también seguimos trabajando con el tema de las mismas materiales que iba saliendo en el contexto de protesta eh, en Chile. O sea, también hicimos una campaña de fotografías para recopilar esas imágenes, que también fue súper, súper interesante. Y volvimos a hacer un concurso de fotos ahora con los meses que habían cambiado Chile, o sea, eh, donde también invitamos a la gente a que, como no podían salir por la pandemia, eh, recopilaran fotos que habían tomado durante las protestas, durante la cuarentena, durante el, el estado de sitio en general en que estaba Chile, y que ocupáramos este tiempo de encierro voluntario para darle un sentido a esas imágenes. Así que sí, hemos, hemos tenido unos, unos meses, y unos años, de, de, mucho, eh, de mucho que hacer en este sentido, y que ha sido, eh, a mí por lo menos, súper llenador también. Buenísimo, gracias Carmen. Y pita Patricia, porque bueno, a, vamos a, a hablarnos dentro de, de, de, de lo formal. Eh, yo comparto todo lo que estuvieron con, diciendo y, y, y también generando como registro desde sus experiencias locales, pero también desde lo regional, que a la vez Wikipedia, centrándonos en la Wikipedia en español, como decía Carmen, eh, nos permite este ejercicio de pensar eh, el presente haciendo memoria, y haciendo memoria desde nuestros territorios, y desde los registros de, de digamos de nuestras comunidades, lo que comentaba Patti, del de registro de las imágenes, o sea, ese, ese, ese concurso es, te pone la piel de gallina, porque son imágenes del momento en sí mismos, de, de una persona manifestándose en la calle, y registrando lo que estaba pasando como parte de esa memoria colectiva, eh, bien vivida, y creo que eso, que sea liberado al, al, al instante, que pueda ilustrar un artículo que está siendo escrito al instante, cuando están sucediendo las violaciones a los derechos humanos, pero a la vez, el registro de la lucha por la defensa de los derechos humanos, creo que le da una potencialidad wikipedia, como decía Carmen, que es un ejercicio de memoria constante, sin duda. Eh, entonces creo que, por ese lado, eh, tenemos una herramienta súper importante y potente. Sí, Pita, adelante. sí es que justo le quería retomar un, un, un tema que, que acaba de mencionar, porque bueno, además Luisina participó como jurada dentro de, de este segundo concurso, los meses que cambiaron Chile, y había do, dos ejemplos de, de cómo se está construyendo esta historia en tiempo real, que es lo que menciona Luli, que me parece súper significativo. Eh, Carmen había construido en su momento el artículo sobre eh, la performance de las tesis, ¿cierto? Un violador en tu camino, y me acuerdo que lo conversamos en otro conversatorio donde nos encontramos con, con Carmen, eh, que ya estuvo invitada a una actividad Wikimedia Chile, sobre la experiencia de haber construido este artículo, y que por ejemplo había tenido que ocupar, para ilustrar, para la foto principal del artículo, una manifestación que había tenido lugar, no sé, me acuerdo en qué ciudad mexicana, porque no tenías imágenes sobre eh, las manifestaciones chilenas, porque hasta ese momento nos había liberado imágenes de performance que se hicieran en, en alguna ciudad chilena. A raíz del concurso de fotos, eh, una de las fotos premiadas, de hecho, que sacó una, una mención por ser eh, contenido regional, era la foto de, eh, de, una, de una chiquitita, de una niña, eh, que eh, sale haciendo, participando de la performance, en la que además tiene ella colgada en el cuello una, una eh, bandera del pueblo mapuche, y una foto muy muy bonita, y eh, yo sin saber que Carmen había, había construido ese artículo, y, y sin saber tampoco el problema al, al que se había enfrentado no tener un registro, apenas tuve la imagen, yo fui y la colgué en el artículo de Un violador en tu camino no sé si se mantiene el día de hoy, pero me pareció que era una foto muy significativa, de mostrar eh, en tiempo real, como dices tú Luli, eh, cómo se, se está haciendo, y se está construyendo y se está dejando huella de este proceso. Cuando, cuando nosotros vamos a los, a los talleres también con los, con los colegios, con las universidades, para, para mostrarles también como la inmediatez, el tema de la inmediatez, y el tema de poder disputar ciertos espacios, ciertos discursos de poder, que tenemos a través de Wikipedia, por ejemplo, ponemos el caso eh, de... Eh, bueno, si lo ponemos como el ejemplo de la enciclopedia Stalbad, de no sé, del ARUS, de, de, de cuestiones que, que fueron significativas cuando nosotros estuvimos en la escuela, ¿cierto? Pero que hoy en día eh, se muestran que es una, una estructura poco obsoleta, o que, o que no se puede actualizar tan rápido, entonces yo le, le decía a los chicos Piensan, por ejemplo, en el eh, terrible asesinato de Camilo Catrillanca, como un mapuche que fue asesinado por la espalda por policía, por agentes de la policía chilena hace dos años atrás. Al otro día, sí, y estoy exagerando, quizás fueron menos de 24 horas, había un artículo en Wikipedia que estaba siguiendo el caso y que se iba actualizando, porque es no, un caso que no termina nunca, porque cada día se van demostrando más irregularidades en el proceso. ¿Se imaginan ustedes que esto estuviese, por ejemplo, en la enciclopedia Salvat? O si estuviese ¿Cuánto tiempo se hubiese tomado en que la noticia hubiese llegado a España, donde se redactaba, lo hubiesen visto, lo hubiesen escrito, lo hubiesen revisado, lo hubiese, y hubiese regresado eventualmente a, eh, a sus manos? Entonces eso también es un, es un elemento de... Es un, un elemento muy propio, creo yo, como del activismo digital, de, de, la, de, de la posibilidad de que se está construyendo constantemente, y otro concepto que nos parece súper interesante, que lo discutimos también justo en otra actividad hoy día en la mañana con Rocío, con encargada de Educación de Wikimedia Chile, es la idea como del conocimiento en espiral, un conocimiento que, eh, que se revisa a sí mismo, o sea, como que en el fondo eh, es un círculo pero que, que, va, que, que nunca se detiene, porque el, lo que está en Wikipedia se escribe y se revisa, y luego se actualiza, y luego pasa a otra persona y lo mira, y, lo, y también lo retoma, en fin. Entonces, eh, eso, esos dos elementos, me quería hacer un poco la, el punto porque me, me parecían interesantes, no sé si Carmen estará de acuerdo con, con esa noción. No, oh, totalmente. O sea, yo, justo lo que, lo que platicábamos en este conversatorio, era que hay fenómenos que... ¿Qué dices? Es que, tiene, que tengo que hacer el artículo ya, ¿no? O sea, es, es momento de que eh, si una niña, al menos en, en este caso de, del performance, eh, si una niña de secundaria escucha y ve las noticias, porque aparte pues resonó en todos lados, ¿no? Eh, eh, un violador en tu camino iba a decir, ¿y eso qué es? O sea... Sabemos, bueno, no sé, al menos en mi país, los medios de comunicación no son como la, la fuente más fiable. Entonces, qué mejor que llevar eh, el artículo y, y pues, eso, un, un artículo enciclopédico. Yo, qué más hubiera querido poner así de y con mucha alegría en listo las ciudades en donde se ha hecho. Obvio, no lo puedo hacer, ¿no? Pero, pero sí, esta es. es esto es lo más maravilloso del, de, de este proyecto colaborativo, ¿no? Que somos un colectivo tan grande, que uno empieza el artículo, otra le agrega referencias. Yo me acuerdo cuando lo vi a los tres días, dije, ¡guau!, wow, ya pusieron todas las ciudades, ¿no? Porque además yo iba buscando notas, pero entonces seguramente alguien en, en, en Perú dijo, ¡ah, falta mi ciudad y voy a poner mi ciudad! Y luego lo de la foto, la, la foto que yo le había puesto originalmente era la versión de la, de la Ciudad de México que a la que pedí permiso en mi trabajo específicamente para ir, no nada más por mi activismo feminista, sino dije, necesito una, un video para, para Wikipedia, porque yo no sé si alguien lo va a hacer o no y tal, entonces, sí, esto es este nuevo, es, yo, yo también lo menciono mucho esto, Pita, como, como tú lo dices, es una nueva forma de hacer activismo, no de, de porque lo hacemos en las calles, porque militamos en, la, eh, en las calles, pero también lo tenemos que hacer en estos espacios, y... Y es muy evidente de pronto con las cosas que editamos, ¿no? Pero, pero no nada más es por traer nuestro activismo offline, por así decirlo, al online, sino es una nueva forma de, de hacer activismo, es una nueva forma de militar y de encontrar en este espacio, que además es tan, tan grande y tan referente, ahí es donde tenemos que estar. Yo lo que les digo a las mujeres eh, eh, cuando somos editatonas, siempre les digo como diría Juan Gabriel, que es un cantón, cantante mexicano muy, muy importante, eh, bajo advertencia no hay engaño, porque así tenía una canción, ¿no? Entonces no las voy a engañar y les voy a decir la verdad, van a tener momentos de mucha frustración en Wikipedia, ¿no? no va a haber momentos en que no se las pasen bien, ¿no? Pero necesitamos ocupar ese espacio. O sea, si queremos... Eh, no sé, si, si nos rendimos y armamos un blog, pues va a estar muy bonito un blog de las mujeres mexicanas científicas. Pero ¿quién lo va a ver? O sea, yo necesito estar en el sitio en donde consulta la gente las cosas. Ahí es donde necesitamos estar. Y lo mismo para esto, lo mismo para, para este, esta parte de memoria, de justicia, y que coincida totalmente con la pita, también es una manera de, de hacer reparación del daño, porque lo, lo que el Estado siempre quiere eso, ocultarlo. es ocultarlo, es decir, no, acá no pasó nada, ¿no? Es que aquí ya tenemos la verdad histórica de lo de Ayotzinapa, es decir, ay, no, ya me cansé, ustedes no se... Aquí tenemos consignado lo que está pasando. Entonces, bueno, sí, coincido totalmente con lo que dice Patricia. Genial, totalmente, sí, no, no hay más que coincidir en, en, en los hechos, en los ejercicios y en la militancia. Eh, bueno, a, les voy a hacer una pregunta que ustedes ya estuvieron ahondando de alguna manera u otra, pero esta pregunta va no solo a pensarla desde sus experiencias locales como países y como territorios, sino también en diálogo con su comunidad wiki, digamos, que son estas dobles pertenencias que... y también triples pertenencias, como decía Carmen, de la militancia en sí misma offline, que se cruza con lo online. Eh, ¿Qué debates consideran necesarios ustedes dar a nivel local incluso qué desafíos hay en dar esos debates cuando se piensan estas, eh, estas experiencias de trabajar sobre temáticas de memoria, de memoria feminista, de derechos humanos en territorios digitales, es decir, cuáles son los debates que ustedes como, como, como mujeres, como, como líderes, porque no dejan de ser líderes en, en, en una comunidad, y como compañeras también de, de, de, de proces en procesos de memoria, consideran que son necesarios dar para poder ocupar estos espacios, porque ocupar estos espacios implica poner el cuerpo, implica poner emociones en juego, y, y, y eso es un desafío que está muy presente sobre la mesa. Entonces, ¿cómo, cómo manejan ustedes eh, es, es, esa tensión entre debates y desafíos, y el abrirlo a nuestras comunidades cuando decimos, bueno, queremos hacer esto, y lo queremos hacer así? Digamos, ¿cómo, ese recorrido en, en, en ese proceso, que muchas veces tiene sus altas y bajas, y sus frustraciones, pero que a la vez son experiencias necesarias que construyen aprendizajes. Por suerte nosotros en Wikimedia Chile, la verdad es que hemos tenido, yo siento que cuento con el apoyo con, completo de mi, de mi directorio, y, y en ese sentido me siento muy agradecida porque eh, nos han dado bastante libertad en asumir proyectos que no siempre es evidente cuál es el vínculo con Wikimedia, lo hacemos, lo construimos, lo armamos, eh, eh, armamos una visión acerca de las cosas, y en ese sentido eh, ha sido muy grato, porque yo sé que no es siempre el caso, eh, y por eso hago la, la, lo, lo expreso, eh, no siempre es fácil hablar sobre temas que incomodan a ciertas personas, eh, y a veces incluso desde dentro del movimiento Wikimedia, yo sé la, la historia, ha habido reticencia, y una reticencia que se ha expresado de muy mala manera a cuando hay grupos que no están de acuerdo con tratar ciertos temas, por suerte no ha sido nuestro nuestro caso eh, con mi equipo con, con el equipo profesional que tenemos con las chicas de Wikimedia Chile, pero si pensamos quizá más como en la comunidad más extensa cuando ya hablamos del público en general, eh, no sé si es un desafío, pero lo que nosotros o como nosotros lo hemos abordado es es que hay que enunciarlo, o sea hay que decir las cosas que queremos decir, hay que hay que poner los temas sobre la mesa, hay que hacer el esfuerzo como decía recién de de crear ese vínculo entre eh, las temáticas que sentimos, que, donde tenemos la intuición de que hay ciertas cosas esenciales de las que queremos hablar, y ver la forma de cómo podemos abordarlos desde una perspectiva Wikimedia. Eh, durante este semestre, eh, y, y que fue también un proyecto que nació un poco en la lógica de pandemia, reinventarnos, en fin, todos los desafíos que también nos trajo la virtualidad obligatoria, eh, creamos este, este encuentro, los seminarios permanentes, donde comentaba yo antes que Carmen estuvo, fue una de las primeras invitadas a, a una de las sesiones, eh, y fue también ese un ejercicio como decir, ok, acá hay una serie de temas eh, del activismo político, social, cultural, en Chile y en América Latina, ¿cómo podemos hacer el vínculo entre estas diferentes expresiones de, de, de, de como decía, de, de, de, de diferentes perspectivas, de lo cultural, lo político, lo social, eh, lo educativo también, y hacer el vínculo con los proyectos Wikimedia para mostrarles quizás de repente a nuestra propia comunidad interna que podemos salir y pensar, así como dicen los gringos, pensar fuera de la caja, eh, de lo tradicional quizás que es eh, escribir para Wikipedia y hagamos una dita o hagamos una dita tona, que, que no dejan de ser actividades que son súper importantes y que, y que creo que todos los capítulos hacemos en, en cierta manera, y está muy bien que lo hagamos porque también ahí hay un compromiso, ¿cierto? Seguir escribiendo artículos para poder contar esta historia. Pero ¿qué más podemos hacer? ¿Qué otras formas nuevas podemos tenemos, o tenemos que pensar para abordar estos temas diferentes? Eh, entonces, nosotros pensamos también un poco fuertemente desde la colaboración, o sea, nosotros no tenemos la respuesta a todas las cosas, tenemos la, las ganas, la intuición, como decía yo, de hacer cosas, de que, de que yo siento que de repente acá hay un tema esencial que podemos abordar, pero no nos van a venir las ideas a nosotras solas. Vinculémonos entonces con otros actores, establezcamos esos puentes, creemos, creemos hilos y tensionemos también esos hilos entre, entre un mundo y el otro. Y, y fue un súper desafío, eh, porque teníamos estos seminarios semana por medio, o sea, cada 15 días teníamos encuentros, y cada encuentro era un tema diferente, donde abordamos desde violencia de género hasta, hasta coronavirus, hasta... hasta eh, no sé, digitalización y preservación de patrimonio en línea, en fin, o sea, temas muy muy muy diversos, así que fue un gran desafío el pensar esa agenda constante, pero al mismo tiempo fue súper interesante el, el poner estos temas sobre la mesa, uh, ayer terminamos con el último capítulo de la sesión donde hablamos de representaciones, eh, de participación y experiencias de comunidades LGBTQ+, en, en internet, o sea, una cuestión súper amplia, donde de, de alguna forma ah, nos dimos la vuelta y llegamos a, al punto de decir, bueno, cómo eh, estas agrupaciones y, y estas comunidades pueden eventualmente beneficiarse del de trabajo conjunto con eh, organizaciones como Wikimedia, ¿cierto? Y, y bueno, pusimos también el ejemplo de Wikimedia Argentina, que ya había trabajado estos temas con, con agencias presentes en, en, en ese país. Entonces, eh, creo que eh, las la estrategia, quizás, que nosotros hemos abordado para poder tener estas discusiones, es, hay que anunciarlo, hay que, hay que ponerlo sobre la mesa. Y de ahí vemos cómo, <ríe> qué es lo que sale y cómo lo solucionamos, pero hasta el momento ha sido súper positivo, eh, solamente como muy virtuoso para, para nosotros. Pero, nuevamente, señalo en que sabemos que nuestro contexto es, es bastante positivo, por, porque nuestra comunidad Wikimedia en Chile es súper apañadora con nosotros, con, con el equipo profesional. Pues yo, como que lo, lo, no me gusta, o sea, no quiero separarlo, pero creo que sí lo tengo que separar, porque um, al final yo creo que mi experiencia es similar a, a la de Wikimedia Chile en cuanto a um, temáticas generales, o sea... Creo que UQimea México es un grupo eh, diverso, con, con muchas opiniones eh, distintas, este, formas de ver la vida, eh, militancias también distintas, y, y creo que eh, siempre estamos como abiertas a decir, ay, pues vamos a editar de... Sí, de mujeres científicas, o vamos a editar del castillo de Chapultepec, o vamos a editar sobre eh, derechos humanos, organizaciones de derechos humanos, o sea, como que nunca hemos tenido, yo no recuerdo nunca, llevo nueve años en el capítulo, y no recuerdo nunca a alguien que haya dicho, ay no, pero ¿por qué vamos a editar de eso, no? excepto cuando hablamos de mujeres. Eh, no por no editar de mujeres, pero cuando, cuando nació Editatona, eh, a finales de 2014, sí hubo un debate, o sea, por eso, me, por eso cuando estabas preguntando me dio un poco de risa, porque dije, claro, o sea, hubo un debate que iba más allá de un simple debate, o sea, era un debate estilo este, candidatos presidenciales que se quieren decir jalonear. Eh, ¿Por qué...? Yo siento que, bueno, más bien, tengo certeza que estábamos tocando fibras sensibles. Eh, también tengo certeza de que, aunque parezca poco tiempo, en estos casi cinco años, el movimiento feminista ha, ha ocupado otro espacio, ¿no? O sea, no, no es como que, ¡ay, empezó en 2015! No, pero en 2014, al menos en la Ciudad de México, al menos en México, no era tan tan aceptado, como, bueno, ahora no que sí que sea aceptado, pero como que ya al final ya no te queda de otra, ¿no? Entonces, eh, hace cinco, seis años, pues no era tan, eh, no se veían tantos eventos eh, separatistas, estoy hablando de Ditatona, ¿no? O sea, de cómo fue concebida Ditatona, y, y sí, trajo un debate muy desgastante, cómo se resolvió, pues con terquedad, o sea, yo me aferré, o sea, yo dije... Pues lo vamos a hacer ahora porque lo vamos a hacer. O sea, no, no necesito el permiso de esta mesa directiva de, de Wikimedia México, no necesito el permiso de nadie. Lo voy a hacer porque lo vamos a hacer. Y al final, no, o sea, al final todo te llegó muy buen camino. Al final, eh, esto inspiró para que dentro de nuestro colectivo llamado Wikimedia México eh, estuviéramos... Receptivas y receptivos, a hablar de estas temáticas, a aceptar eh, eh, talleres, este, charlas de sensibilización. Eh, me acuerdo que tuvimos muchas sesiones de hablar, sin, sin, sin decirlo como de manera oficial o formal, sino como en pláticas. En Wikimedia México nos gusta mucho antes de COVID, nos gustaba mucho, eh, terminando un evento, irnos a comer o a algún lado, como a, a, a, ya, a olvidarnos de las computadoras y a platicar, ¿no? Y entonces, muchas de esas charlas eh, informales, se hablaba de feminismo, se hablaba de, de lenguaje incluyente, se hablaba de los derechos de las mujeres, eh, me acuerdo muchos compañeros que decían, Uy, me acabo de dar cuenta en que sí la regué en esto, esto y esto, y, y, y tampoco era un proceso de, ay no, ya cancelado, vete del capítulo, no, o sea, era como de vamos a construir juntas y juntos, y, y bueno, eso es como por un lado. Yo creo que ese desafío eh, puede estar medio superado en cuanto hablamos de, eh, de, de un evento, bueno, separatista o de mujeres, ¿no? Eh, y me refiero a, en cuanto al movimiento Wikimedia, porque como sabemos, las cuatro, la comunidad de Wikipedia es otra cosa, y ahí sí hay otro debate que, bueno, creo que ni lo vamos a tocar. Pero, de, no quiero dejar, o sea, no quiero perder la oportunidad cuando hablamos de desafíos, de los desafíos que son como externos a Wikipedia o a Wikimedia. O sea, a mí me ha tocado ver cómo hay ahora esfuerzos por eliminar la memoria en Wikipedia, ¿no? Esfuerzos no de Wikipedia, yo siento, esa es mi percepción y mi creencia, que no son wikipedistas wikipedistas, o sea, esta, esta persona que dice yo voy a compartir el conocimiento y lo voy a hacer a través de Wikipedia, no, sino son personas que aprendieron a editar Wikipedia, pero que trabajan en otra cosa y que se han encargado o, o quieren que afortunadamente no les ha salido tanto, pero quieren pasar a los artículos a blanquearlos, a quitar nombres, o, o que te amenazan, eh, familia del de expresidente tal dice, no, quítenme eso porque él no participó en eso, este, y si no les va a quedar una, una demanda, o sea, también ese es un desafío que... No sé si nos hace falta hablarlo porque creo que como muy, de manera muy interna, eh, y, y me, cuando digo interna me refiero como a esta hermosa red de familia extendida que tenemos por toda la región de, de nuestra América, eh, y lo, lo platicamos, ¿no? Cotidianamente lo, lo platicamos, pero sí es cierto que, no quise decir la censura llegó a Wikipedia, pero, pero de que va en camino, va en camino, al menos en artículos eh, de, de, sí, de, de tema, de temáticas de México, lo, lo vemos... Muy cotidianamente eh, lo vemos eh, en, en artículos de hechos históricos, en artículos de personajes históricos, de personajes históricos con responsabilidades ante hechos históricos, ¿no? O sea, que, que dicen, no, pues vamos a quitarle esto, y, y, y es un desafío porque... Del otro lado, también hace falta documentar muchos procesos históricos. Esto a lo mejor es muy, muy, muy de México, ¿eh? no, sé, no sé si si toda la región. Pero entonces, cuando, cuando alguien quita algo y yo después quiero revertir, pero me faltan algunas cosas que van quedando invisibilizadas, ¿no? Eh, con, con, con razones distintas a, que van desde... Desde, pues, tal cual la opresión, ¿no? Tal cual el Estado eh, eliminando este, documentos, este, mandando a quemar bodegas con archivos, o sea, pero también es cierto que desde la sociedad civil y desde las organizaciones de la sociedad civil nos hace falta documentar más, entonces, eh, por más que de pronto, no sé, yo pienso, Wikimedia México nos vinculamos con organizaciones de derechos humanos, eh, Decimos, bueno, yo me acuerdo, no o sé, sea, hace un par de años, bueno, nos lo arruinó COVID, pero, pero decíamos, tenemos que hacer un, un editatón de, eh, de los años 70, que fue como un momento en México que si bien... No, no podemos hablar de, de los procesos que vivió en Argentina o en Chile, pero que también vivimos el nuestro, ¿no? Esta, esta dictadura electoral, esta, esta desaparición forzada de, del Estado, asesinatos del Estado. Entonces hablamos con organizaciones, pero al final, pues terminamos diciendo, uy, no, pero es que no hay tanta información. Y bueno, otra vez, Wikipedia tiene sus reglas. Entonces no, no es nada más que yo diga, ah, pues mi mamá me contó que cuando en el 68 y yo lo pueda plasmar, o sea, necesitamos estas fuentes. Al final, no, no desestimo esas alianzas porque también nos han servido eh, eh, últimamente, eh, bueno, no últimamente, más bien, nos han servido para luchar por cosas de internet, para luchar por cosas que nos están, que, que son alertas en este momento, y que ya después haremos los artículos, pero que, que también nos sirve como para hacer esta, este tipo de, de alianza, este, de, de organizaciones que trabajamos en internet y que queremos defender internet a toda costa, pero a la hora del debate de los desafíos cuando quiero consignar estos procesos de memoria en Wikipedia, pues a mí me, me amarra mucho las manos, de pronto, eh, es, estas dos situaciones. Genial, buenísimo. Bueno, muchas gracias por, por todas las observaciones y eh, los detalles también que van contando y relatando, súper interesante eh, cómo viene la conversación. Eh, retomando esto último que decía Carmen, eh, al respecto de, de este desafío más vinculado quizás a a los externos a Wikipedia que quizás empiezan a trabajar eh, conociendo obviamente la herramienta. Eh, la última pregunta, como para cerrar, tenía que ver con si ustedes consideran que dentro del propio movimiento Wikimedia es necesario desarrollar estrategias, protocolos, ciertos mecanismos que tengan que ver con profundizar el desarrollo de, de temáticas vinculadas a la memoria, pero también eh, asegurando la seguridad, por, para la redundancia, de las personas que participan en las editatones, sean presenciales o virtuales, eh, la coordinación entre capítulos y comunidades, como para que estos temas tengan también un eje de fuerza dentro de las propias comunidades, no solamente por ahí en América Latina, sino en otras partes del mundo. Bueno, ¿cuál es su mirada al respecto eh, y, y qué consideran que desde el movimiento Wikimedia se puede hacer para trabajar desde ahí? Yo estaba pensando en este tema que, que tú nos preguntas, Flor, eh, sobre, sobre la posibilidad y se ha hecho ya, según tengo entendido, de tomar ciertas, de ciertas, ciertas posturas acerca de ciertos conceptos y ciertas, eh, ciertos procesos históricos y, y, eh, y ciertas de, determinaciones que se, se van a aceptar o no en Wikipedia con una perspectiva de derechos humanos. Por ejemplo, decir, mira, ¿sabes qué? Eh, hay un consenso claro, preestablecido, de que los eh, proces, o sea, que los eh, periodos históricos donde hubo eh, gobiernos eh, militares en América del Sur son dictaduras militares y ese concepto al que se va a ocupar y no se va a eh, suavizar o matizar diciendo juntas militares, eh, gobiernos de no sé qué, no, o sea, vamos a quedarnos claros de que ese es el concepto que vamos a utilizar y que no hay espacio para, para ninguna duda con respecto a esos, a esos procesos o esos periodos o, a esa, o esos gobiernos de facto, ¿cierto? Eso creo que es, es un elemento que para mucha gente quizás puede sonar eh, dictatorial, pero creo que por el contrario, creo que facilita mucho el, el decir, este, este es el lugar de donde nos vamos a parar, y no vamos a poner en cuestión esto que ya está más o menos claro, eh, y desde ahí para adelante vamos a, a construir, y el que no se quiera ajustar a esa norma de, de, de derechos humanos, en el fondo, no, no, no, no puede participar del, del juego, en el fondo. O lo mismo decir, mira, no, hay espacios para los negacionismos. no, vamos a tampoco matizar que si el holocausto fue que realmente no, fue no, fue y punto y fue esta cantidad de gente y no, vamos a, tampoco a ahora ahora a dar espacios a estas eh, revisiones acomodadas de eh, de la historia, eh, porque no, no, demasiado tiempo... no, porque no, una responsabilidad que también tenemos con las nuevas generaciones. Eh, quizás para nosotros es súper claro, eh, como les decía recién, eh, no sé, cosas que han pasado en Chile, en Argentina, o en México también, en Uruguay, en fin. Eh, para nuestra generación es bastante claro eh, cómo fueron ciertas cosas, pero, no, pero esa memoria también, se va si no la alimentamos y no la mantenemos, eh, si no la activamos, se va desvaneciendo con el tiempo. Yo no quiero que, eh, o sea, no me gustaría, en el fondo, que mi hija, que hoy día tiene tres años, el día mañana, cuando tenga 13, revise Wikipedia o revise lo que sea que hay en Internet, y encuentre posiciones que matizan hechos ocurridos, por ejemplo en Chile, cuando estamos menos claros cómo, cómo fueron ciertas cosas, ¿cierto? Entonces, no sé si eso, eso ayuda o no, pero creo que es importante tener al menos esas discusiones y decir desde dónde nos vamos a parar, y, y desde dónde vamos a construir, ¿cierto? Eh, siempre con el respeto a las diversidades y los derechos humanos, que me parece también que es un elemento fundamental. Eh, por pues lo mismo, porque también es importante que los que participemos de esta comunidad, participemos también teniendo claro de que el contenido que yo estoy escribiendo, eh, promoviendo, no puede pasar por sobre la dignidad de otras personas, de otros grupos, de otras identidades, de otras expresiones de vida, en el fondo, como no aceptamos los apelativos en Wikipedia porque tratamos de tener toda una estructura neutra, tampoco debiéramos aceptar, o, de, o se debiese cuestionar cuando hay contenido que, que, que que no sé, que, que, que ridiculiza o que, o que minoriza experiencias de vida de otros grupos, por ejemplo, estoy pensando en las diversidades, las disidencias sexuales y de género, ¿cierto? Por solo poner, por solo, por solo poner un, un ejemplo. Sobre la posibilidad de trabajar en conjunto a nivel regional, me parece que es esencial, o sea, también este año de pandemia nos ha mostrado de que... que que no solo estamos todos viviendo lo mismo, o sea, en cuanto a los encierros, en cuanto a, a las angustias, en cuanto a las penurias en general, sino que eh, todos tenemos un, una visión más o menos común acerca de lo que queremos para este proyecto, eh, nuestro trabajo al menos desde Wikimedia Chile, con Wikimedia México, con Wikimedia Argentina, y con otros capítulos y grupos de usuarios de la región nos ha dejado solamente cosas positivas durante este, este año, y queremos que eso se siga potenciando, para los próximos años, y por qué no hablar de temas de derechos humanos, que finalmente, de memoria y de derechos humanos, que, que tristemente nos convocan, ¿cierto? Porque nuestros diferentes países, nuestra Latinoamérica herida, ha vivido procesos bastante similares, por supuesto con, su, con sus matices, pero no muy diferentes. Entonces, pensar de que esa, ese trabajo se tiene que hacer en conjunto para mí es muy espontáneo, eh, muy, muy evidente, eh, desde la creación de contenido, el que hagamos estas campañas a tres, cuatro manos, donde, eh, donde podemos, desde de temas de, de, de historia, pero también de, de, de mujeres, de mujeres invisibilizadas, en, a principios de año hicimos la campaña, no sé si ya se acuerdan, que ya parece, marzo parece para mí como que estuviera en blanco y negro, cierto así como que grabado en la piedra, eh, en sepia, eh, pero hicimos una, hicimos una campaña de creación de contenido que se llamaba que sería nosotras sin ellas? que era un poco para poner en valor eh, biografías de mujeres, eh, de pioneras, por así, decir, por así decirlo, en la participación femenina en política, eh, sufragistas, en fin, figuras relevantes de, de la primera mitad del siglo XX, y al menos en el caso chileno eh, eh, fue, fue precioso, porque se construyeron artículos que no existían, de mujeres que eran súper significativas, y que, y, que, y que habían hecho cosas fundamentales, y que realmente, ¿qué sería de nosotras si esas mujeres no hubiesen existido? Entonces ahí también hay un trabajo conjunto que, que lo hicimos con, con, con, bueno, aquí con las chicas presentes, que fue súper bonito, que yo ya estoy anotando mi agendita ideas para el marzo que viene, porque además lo hicimos en el marco ¿cierto? del mes de la mujer trabajadora, eh, que, que es efectivamente un tema que nos convoca transversalmente, y que además coincide con que tenemos equipos donde hay muchas mujeres, entonces también nos apañamos en ese, en ese tema. Eh, así que no, para mí es, es verdaderamente algo espontáneo el trabajar en redes, y, y, y, que, y que debiésemos seguir promoviendo ese trabajo conjunto, vamos para el mismo lado, al final nos mueve las mismas cosas. A mí me gustaría como hablar un poco de... No, ¿cómo decirlo? No tanto como de la coordinación entre capítulos y comunidades, sino de la seguridad eh, que, que se debe de tener al editar, ¿no? O sea, no, voy a plantearlo como con una anécdota. Cuando justamente cuando cuando surgió la desaparición de los 43 normalistas, pues pese a que estamos hablando en 2014, eh, como que nadie sabía qué es lo que estaba pasando, ¿no? Y, y, y o sea, no, no es como que en México nunca hubiera habido desapariciones forzadas, ¿no? pero. Como que llevábamos varios años, eh, era un shock, era un shock, y además, eh, pues tristemente México, eh, y más en, esa, en ese momento, o, o, o son unos, unos años antes del, del 2014, en 2010, que se declara la guerra al narco, y que entonces eh, vivimos en un estado muy violento, no sabíamos, o sea, había personas que decíamos, fue el estado fue el gobierno, fue, fue el narco, fue, y, y no es lo mismo editar de algo que pasó hace 40, 50 años, que a lo mejor todavía no se termina de juzgar y todavía no se cierra ese círculo, pero no es lo mismo a, a, a esto que está pasando ahora, ¿no? O sea, el pavor que teníamos, y además como el, el no sé, yo me sentía comprometida de, en hacer el artículo, ¿no? O sea, no, yo decía, es que tenemos que hacer el artículo ya, o sea, no, no, no podemos dejar que pase más tiempo, o sea, te, la gente en, otro, en otras partes del mundo va, necesita saber qué es lo que qué esto está pasando, pues, ¿no? Pero entonces también llega como esta capa de miedo que te dice, sí, pero ¿quién sabe cómo pasó? O sea, no sabe, además, o sea, yo les estoy hablando, esto fue 26 de septiembre y la noticia llegó a la Ciudad de México, creo que 27, 28, o sea, ya habían pasado dos días, o sea, no, no fue como de inmediato. Y con este temor, y entonces, en ese momento, te das cuenta de que este, esta plataforma en donde tú colaboras de manera voluntaria, en donde haces lo que haces, pues, pues no tiene herramientas para proteger tu, tu seguridad, ¿no? O sea, eh... Piensas en que hay una, una banderita que puedes solicitar a la fundación para que oculte tu, para que anonimice tu, tu, pues sí, tu IP, pero al final lo van a enlazar con tu nombre de usuario o usuaria, y no, no es que nada más este, ciertas personas sepan que, que eres, ¿no? O sea, casi que es público, o sea, como que es medio una broma, pues, ¿no? Entonces, ¿qué, qué haces? Pues sí hay que trazar estrategias. Eh, yo, por ejemplo. No hablo como, como presidenta de Wikimedia México, sino en este momento hablo como wikipedista. Hay temas que no voy a editar jamás en la vida. O sea, que yo sé que, que hay riesgo y que no es algo que me esté inventando y que diga, ay, no, es que este ay, sufro y tengo miedo. Y no, o sea, hay riesgo porque hay otras plataformas que no son Wikipedia, otros sitios en Internet que han sufrido violencia por consignar lo que está sucediendo, ¿no? Este, periodistas que han sido desaparecidos, asesinados por consignar lo que lo que está sucediendo. Entonces, pues yo, eh, como que mi plan de seguridad es de esto nunca voy a editar, ¿no? Jamás. Y de este otro que también me da un poco de miedo, pero que puedo irme al otro lado de la ciudad donde vivo a, a un lugar con internet público, eh, a un café. Con, y editarlo de manera anónima, o sea, pero no en mi casa porque está mi IP, no en mi trabajo porque está la IP, o sea, vas, tienes que trazar estrategias que yo creo que hacen falta y regreso al inicio de esta charla. ¿Por qué? Porque quien, quien tiene la mayoría en este proyecto... Pues es el norte global y ellos no tienen estos problemas. Entonces no, no lo visualizan. Para ellos es como de, pues, edítalo, ¿no? No, o sea, corro riesgo o me da miedo o no quiero, pero también quiero que esté. Y entonces es como un ir y venir y este, esta lucha de emociones de decir, es que sí tiene que estar. No, bueno, entonces me voy del otro lado de la ciudad y me meto a un café que hay en todo el mundo, que tiene internet, y ahí te pones a, a editar eh, eh, las cosas. Pero... Creo que sí es algo que se tiene que hablar. Afortunadamente, lo estamos hablando ahora, ¿no? O sea, lo estamos hablando ahorita, ahorita, ahorita, en, en, esta, en, esta, en este conversatorio, pero también lo estamos hablando en el movimiento eh, eh, con la estrategia 2030, es uno de los puntos, aunque lamentablemente no es uno de los puntos que, que tenga más empuje, ¿no? La, la seguridad y, y mejorar la experiencia del usuario, lo, lo, lo platicábamos en, en estas reuniones, yo me acuerdo que yo decía, es que mejorar la experiencia del usuario para mí no es, ay, pues que el editor visual quede más bonito, tenga otros colorcitos, ¿no? O sea, para mí mejorar la experiencia de la usuaria es que si hay algo de acoso, tenga una pena o tenga una manera de reparar el daño y de que no vuelva a suceder, ¿no? Y esto mismo, o sea, la experiencia del usuario, de la usuaria, tiene que ser también con seguridad, que pueda tener una estrategia para decir, yo quiero editar de esto, y a lo mejor no tengo los, la, eh, la facilidad de irme del otro lado de la ciudad a comprarme un café, también lo quiero hacer desde mi casa, y qué, qué vas a hacer tú, Wikimedia, ¿no? O sea, tú, propietaria de Wikipedia, ¿qué vas a hacer para que yo lo haga de manera segura? Eh, Después todo lo demás coincido con la pita, o sea, después todo lo demás ya no tengo nada que, que, que agregar, pero, pero sí es cierto que esto es algo de lo que tenemos que hablar, porque, porque también lo, lo, yo lo veo con otros compañeros, no sé, este, de, de Bolivia, ¿no? Hace, ¿qué? ¿Un año? ¿no? O sea, que decían, uy, ¿qué, ¿qué se va a consignar? Ya se están haciendo el artículo, eh, se está haciendo realmente desde fuera, porque, porque acá los medios no están diciendo nada, este, o sea... Vivimos procesos cotidianamente que, que tenemos que consignarlos en Wikipedia, pero que también podemos pues, tener nuestras reservas por cuidar nuestra integridad personal. Y, y, y bueno, y además, eso yo también lo digo en los talleres. Lo primero es tu integridad personal. Si el mundo se entera de esto, qué bueno, y si no, ni modo, pero protégete tú, ¿no? O sea, tú primero con cuidado y, y, y, y haciendo esta, esta elección de qué de sí si se edita, de qué no pero sí también hay, hay, debe de existir esta exigencia, uh, pues para, para trazar una política, para trazar herramientas que de verdad funcionen, ¿no? Sí, sí, sí, y pensar, de que, y pensar que la región Mena, o sea, perdón, que, que Medio Oriente no es el único lugar donde es peligroso editar Wikipedia, en el fondo, que también hay un imaginario, como dice Carmen, del, del norte eh, global, que eh, en los únicos lugares donde es peligroso eh, ser activista es en Afganistán, que no digo que no lo sea, también, pero América Latina, eh, con todos sus, sus vaivenes, eh, es también un territorio que puede presentar mucho peligro para, para los nuevos activismos también, o sea, que, que también es una, una cuestión que a mí me interesa bastante, el, el, el revertir esta idea de que Internet es un lugar seguro, donde tenemos anonimato, qué sé yo, o sea, sí, probablemente es un poco más seguro que ir a manifestar en contextos de crisis, que ir a manifestarte a una plaza pública, pero no necesariamente porque también tú dejas tus rastros, y, y en fin, hay, hay también una, una serie de consideraciones que hay que aprender a tomar, y creo que sería muy bueno, como dice Carmen, que, eh, por ejemplo, la, la fundación nos pudiese brindar un poco más de apoyo, o, ya sea desde la creación de estrategias para cuidarse más, hasta ciertos apoyos ya más bien de lo práctico, de cómo poder ejercer tu derecho, y, tú, y, y, y, y desarrollar tu activismo digital en temas es que son más delicados, sin que eso eh, se convierta en un peligro para tu integridad o para tu capítulo, o que te estén demandando cada día por medio, que también es un tema que, que por lo menos nosotros en Wikimedia Chile hemos vivenciado, yo sé que también en Wikimedia Argentina es un poco más común de lo que quisieran, entonces, y sabemos que también es la realidad de otros capítulos, entonces, en fin, eh, creo que esos temas también, como dice Carmen, son esenciales, y es bueno que esas discusiones se estén dando, pero ojalá se hagan de o sea, ojalá se concreten, en algo, que, que, que sea para la seguridad de la experiencia de usuarios y usuarias eh, en todo el mundo. Sí, tal cual, coincido con, con ustedes, incluso fue uno de los temas más recurrentes a lo largo de todo este ciclo de charlas, eh, pensar desde las diferentes perspectivas, ya sea quienes eran wikipedistas, como quienes no, quizás otros activistas desde otras redes o desde otros espacios, el tema de la seguridad es un tema que sí es relevante en América Latina y que hay que darle lugar a que se hable, obviamente dentro del movimiento y, y quizás aportando nuestra perspectiva particular, pero a la vez en Internet en general, en la región, eh, es como un debate que todavía está súper pendiente para pensar cómo hacemos, de dónde actuamos y de qué forma nos cuidamos o nos protegemos a la hora de, de crear esos contenidos, así que me parece súper relevante. Eh, otra cosa que quería retomar, que me, me pareció una idea linda como para, para cerrar también, tiene que ver con esto de Wikipedia como un nuevo sitio de memoria, me, me parece muy relevante y me parece que es un lugar potente desde el cual pensarnos, porque es cierto que los sitios de memoria, o al menos en Argentina, son lugares que por un lado retoman la historia reciente en general del país, pero a la vez están muy en vínculo con todo lo que viene hacia adelante, no con la, lo que los jóvenes y las jóvenes se preguntan, los debates actuales, entonces me parece que la idea de, de sitio de memoria nos une en esos lugares, cómo miramos hacia el pasado, pero siempre desde el presente, y de, de las preguntas y de las ideas desde el presente, como para construir a, a futuro, y que Wikipedia como espacio aporte a eso me parece súper interesante para seguir pensando. Así que nada, eso, le paso la palabra a Luli. Bueno, sí, no, yo también estoy completamente de acuerdo, y esto que comentaban Pita y, y Carmen en relación al valor social que tiene Wikipedia, creo que es algo que reafirmamos constantemente en este tipo de... de, de de experiencias que desarrollamos como wikipedistas, como trabajadores y trabajadoras de Wikimedia, que decía Pita, que por ahí es más la perspectiva que tenemos Flor, Pita y yo, que entramos al mundo wiki como, digamos, como trabajadoras, pero que también nos hemos encontrado con un universo de personas increíbles, como Carmen y como un montón de colegas y compañeros y compañeras que son wikipedistas, que editan Wikipedia cuando Wikipedia era lo más bastardeado del sistema mundo, y quizás hoy Wikipedia viene a mostrarnos y la, el movimiento Wikimedia viene a mostrarnos que es una herramienta necesaria para seguir construyendo memoria, para construirla, no para seguir construyendo, sino para poder construirla y para dar ese terreno fértil a, a, a lo que se viene, y creo que para cerrar, no, digamos, retomo una frase que es eh, simbólicamente fuerte, y que nos da energía a todos en, en América Latina, y que Carmen también la, la, la tomó en, en, en esas hermosas libretas que nos llegaron en marzo a, a nosotras, eh, que es nunca más Wikipedia sin nosotras, y a lo que le sumo nunca más, eh, Wikipedia sin nuestra historia y sin nuestras memorias, es decir, nunca más es una frase que nos engloba como, como, como sociedad, eh, sobre todo en la región, y, hemos, y le hemos puesto el cuerpo y, y hemos reivindicado ese nunca más con todas las generaciones que, bueno, fueron desaparecidas, eh, silenciadas, y creo que en ese lugar el, el activismo dentro de Wikipedia, el pensar al wikipedista también como un defensor o defensora de los derechos humanos, le otorga un símbolo a, a la enciclopedia libre más grande del mundo, que marca una diferencia en relación a cualquier otro territorio digital. Y en ese lugar creo que los protagonistas y las protagonistas estamos siendo parte de esa historia, y para mí es súper importante. Así que... Mmm, les agradezco un montón porque siempre son inspiradoras en este camino, y para mí es, como ya lo dije cuando, cuando nos encontramos con otras colegas del mundo Wikimedia, para mí no hay nada más lindo que llevar a cabo estas charlas, y nada más potente que llevar a, a, a cabo estas charlas, que tienen que ver con, con, con darnos fuerzas para seguir eh, estando presentes donde hay que estar presentes, y, y, y, e inspirándonos porque la energía la sacamos de, de, de ustedes también, así que les agradezco un montón por estar, eh, y bueno, espero poder abrazarlas pronto. Sí, gracias, gracias a ustedes, a Carmen, Flor y Luisina por la invitación. Es para mí un placer el haber conversado con ustedes. Las admiro muchísimo, las tres, así que nada, pues qué maravilla tener esta posibilidad de encontrarnos. Sí, lo mismo. Y pues ya, esperando, contando los meses, yo creo, porque no son horas ni días en los que podamos abrazarnos nuevamente. Y, y pues eso. Muchas gracias por siempre ser inspiración. Gracias, gracias muchas gracias. gracias a ustedes. Bueno, gracias. y nos encontramos en próximos episodios de Diálogos Urgentes. <risa> Chao, gracias.